Continuamos con mi gente linda de Pisces, de Sol, Ascendente, Luna y bueno, eh, si eres nuevo en el canal, esta es la carta de la luna nueva que tendremos el 14 o 15 de noviembre en eh, el signo de Escorpio, luna nueva en el signo de Escorpio. Esta luna nueva está haciendo un lindo trígono a Neptuno que está pasando por tu signo. entonces Vamos eh, a imaginar por un momento que acá está el ascendente, la luna o el sol de Pisces y la luna nueva estaría cayendo para ustedes en la casa 9. Entonces, este trígono de Neptuno y de la luna nueva, en, eh, perdón, el trígono de Neptuno con la luna nueva en Escorpio, pues en la casa 9 nos está dando allí eh, en parte, la casa 9 es la casa de la vocación. La casa en donde también tenemos los permisos, visados, eh, pasaportes, es el extranjero, pero también son los estudios superiores. Por lo que aquí se estaría produciendo, interesantemente, nuevos estudios o oh, eh, permisos, visas, pasaportes que tengas que poner al día y que pues, es una energía para aprovechar. También esta luna nueva está una está abriéndote puertas con la casa 11, que es la casa de los grupos, de los amigos, de los clubs de sabes que ahora todo casi se maneja por redes sociales entonces también es la casa del internet de las redes sociales de la tecnología esta puerta de oportunidades se está abriendo para ti con puede ser con personas del extranjero que eh, realmente quieras mudarte quieras cambiar de país y pues aquí nos está diciendo de que hay un, un sí es el momento para aplicar, aunque Venus que está pasando por tu casa 8 está haciendo un aspecto duro a estos planetitas de la casa 11 eh, Venus allí lo que nos está diciendo es, o te está moviendo de una zona incómoda por lo que yo te diría que sí es un buen momento para aplicar para visas, aunque Venus está cuadrando a estos dos planetas eh, está pasando por tu casa 8, lo único que tienes que tener cuidado de pues, dejar atrás impuestos, impuestos sin pagar, dinero que le debas a amigos o que le debas a socios, esto si decides mudarte, si decides cambiar de país pues necesitas dejar tus cuentas claras, no deberle a nada a, a nadie sobre todo ni meterte a hacer inversiones de mucho riesgo, no es un momento para ti de invertir eh, con riesgos, ya estás avisado, bueno, ahora vamos a ver con el tarot de 8 cuál es el mensaje que tienen para ti, mi gente linda de Pisces, Sol, Luna y Ascendente, ¿Qué mensajito tiene? Nos sale la carta de la integración. Me encanta esta carta porque nos está hablando de que tu lado de luz y tu lado de oscuridad, pues, se están integrando. Hay una fusión. Ya no estás peleado o peleada con tu otro yo. Ya no estás peleada con una parte de tu personalidad que es importante y que es muy importante que la canalices y que la sientas. La luna en escorpio. Te está invitando a llegar como a partes de tu personalidad que no conocías. Además, que Venus está haciendo ese tránsito por tu casa 8, pues es un momento como para entrar a través de la dulzura, a través de la simbología. Y del ocultismo también, ¿no? Si bien meterte en clases de tarot o en clases de astrología o en donde puedas practicar una mancia que te ayude a entenderte y a entenderte emocional y psicológicamente. Vamos a ver ahora cuál es el mensaje que tiene el tarot de Rider-Waite para mi gente de Pisces. Mira, lo primero que nos sale es el mundo y lo que te dice es salir, salir a la aventura, salir a por esos sueños y deseos que tienes. Y interesante, salen dos veces los 10, 10 de copas, 10 de espadas, nueve de espadas, nos habla de la culpa, de la culpa por sentir que no se, ha hecho, no se han hecho cosas eh, que se tienen que hacer. La culpa de repente por eh, algo que te, que te ha ido bien o que te está yendo bien y que de repente a otras personas no les fue tan bien como tú quisieras que, te, que les hubiese ido. <coughs> El haz de copas nos está hablando de un proyecto, nos está hablando de fertilidad, nos está hablando de lo que es una luna nueva, la iniciación algo espectacular que se viene para tu vida. El mundo es que salgamos de la zona cómoda y está está como eh, reforzado el mensaje con el loco porque pues, es salir de la zona cómoda, es salir a la aventura, aprovechar de conectarte con el mundo. Aunque ahorita estamos en covid, ¿no? Y bueno, tenemos que estar algunos lugares en cuarentena. No necesitas realmente salir físicamente del lugar necesitas salir de tu cabeza necesitas como reconectarte con otra gente que muy bien lo puedes hacer a través de redes sociales aquí hay algo que hay algo que se termina esta luna nueva te ayuda a concluir algo que viene para tu evolución. En las relaciones, ya lo veremos con el tarot de la magia sexual, pero eh, eso tiene que ver en relaciones y tiene que ver también con empleos. Porque si bien hay algo que se cae en tu empleo actual, pues hay otra cosa que comienza. Y aunque están precedidas la 9 y la 10 y en el medio está el as de copas, yo te digo que te lances, que te lances a hacer cosas nuevas eh, sobre todo cosas que eh, no se han hecho o inventado antes vamos a ver cuál es el mensaje que tiene el tarot de la magia sexual para ustedes y nos sale el papa nos sale el colgado dos arcanos mayores fuertes para hablarnos de relaciones y el emperador tres tres arcanos mayores más los que ya estaban en la mesa nos dan cinco arcanos mayores es una semana de bastante intensidad para mi gente de piscis el papa el colgado nos están hablando de mirar cosas desde un punto de vista diferente de repente es de ponerte en los zapatos de tu pareja el Papa siempre es como reconectar desde el corazón y comunicar desde el corazón. Aquí podemos ver que está como en un trío amoroso, en ¿no? un triángulo amoroso. Para las personas casadas yo les diría, esto puede suceder, claro que sí. Eh, pueden estar reconectándose o conectándose en un trío y ustedes ni siquiera se están dando cuenta, Pero es que un trío puede darse de muchas maneras. Puede ser un trío con sus hijos, en donde estás como abandonando tu relación de pareja por cuidar a tus niños y es necesario que tú eh, seas consciente de que tienes que cuidar a, a tus niños, pero también tienes que cuidar tu relación de pareja. Un trío puede ser, en esencia, como eh, estar en, en, con una persona casada, y tú y meterte allí o que se metan en tu relación pero esto es más como que tú te metes en otra relación así que ten mucho cuidado porque si bien puedes estar sintiendo culpa no te va a parar para eh, seguir metiéndote en donde no te han llamado ten mucho cuidado signo de piscis el colgado como les decía mirar las cosas desde otro ángulo tener otra visión y también eh, una energía de muchísima fertilidad de muchísima eh, creación para las personas que están en relaciones de pareja para las personas que están solteras pues nos sale el emperador el loco el 10 de, de espadas el 10 de espadas es una invitación a romper con el pasado a romper con todo lo que nos genera dolor con lo que ya no va en nuestras vidas y sobre todo con una manera de pensar con una manera de ser inconscientes el loco nos invita a la aventura y a su vez el emperador nos invita a tomarnos las cosas con más seriedad. El emperador nos habla de ciertos documentos que hay que poner al día. Esto puede ser que tú hayas pasado por un divorcio y todavía hay cosas que necesitas colocar en orden. O puede ser que antes de dar el siguiente paso, antes de dar el paso del sí, pues poner documentos en orden y hasta Hacer bienes separados, un contrato de bienes separados. Pero bueno, esto es ya de tu elección. Ahora vamos a ver qué mensaje tiene el tarot angelical para mi gente linda de Piscis. Si quieren hacer una pregunta, pues es el momento para hacerla. Y el mensaje que sale es restablecimiento. Aquí hay una reconexión con sus energías. Está interesante. Está interesante el restablecimiento. Y con el pequeño tarot de Hoponopono, técnicas hawaiana de lo siento, perdóname, te amo, gracias. La carta que nos sale es perdón, lo siento. Lo siento, perdón. Bueno, mi gente linda de Pisces, este ha sido el mensaje eh, por esta semana. Para la salud, sí se ve que hay buena salud, pero quizás es cuestión con la visión. Eh, puede ser que tengan que usar lentes, hay algo con su, con su mirada, con sus ojos que tienen que prestar atención.